Este es el último video de una miniserie en la cual mostramos las mejores tarjetas gráficas de gama baja y gama media calidad-precio Finalizando con este video hablando de la mejor tarjeta gráfica calidad-precio de gama alta Ya que encontramos una gráfica capaz de mover todo tipo de juegos en calidad de ultra curada resolución 4K más de 60 FPS Encontramos varias versiones de esta gráfica, la cual personalmente me gusta más de la marca Zotac por su estética y buena refrigeración. Esta gráfica rinde un 20% menos que la RTX 3080 pero es un 14% más potente que la RX 1800XT, que es su competencia directa, además de que tienen un precio muy similar en Amazon. La RTX 3070Ti no te servirá solamente para jugar, también si quieres crear contenido es lo mejor para ello, que está bien optimizada y tiene muy buena potencia. Aquí podemos ver cómo corre algunos juegos en una calidad 4K y vemos que se defiende bastante bien. Actualmente no sé si con la salida de la media 4000 ya, pasa, ya pasará a ser parte de la gama media alta. Pero sigue siendo una gráfica espectacular que te servirá por unos cuantos añitos más. Como la legendaria GTX980Ti que era gama alta de su tiempo y que hoy rinde más que una GTX1660 Super, teniendo 4 años de diferencia. Si quieren un video hablando de ello, digan en los comentarios. También, si quieres disfrutar del Ray Tracing, en algunos videojuegos estarás en lo más alto de rendimiento que una gráfica puede ofrecer con esta característica. Esta vez consume 290 watts a máximo rendimiento por lo que necesitarás una buena fuente de poder de más de 750 watts con una buena certificación o si no todo va a estallar wow. It's just like real life, man. What the... Por cierto, si ¿sí quieren un video hablando de cómo funcionan las fuentes de poder y las certificaciones, díganme en los comentarios Y si sí quieres sí, ir por lo mejor de la gama alta, sin gastar todo tu dinero y sin meter un riñón, esta es la mejor opción, por el momento Nunca sabemos que sacar los locos de MD por la mitad de precio y con un mejor rendimiento o es que esa gráfica ya si te probablemente no la conozca. Y hasta aquí llegó el video. Dale like si te gustó y suscríbete para más contenido sobre las PC Master Race. Comenta qué otra gráfica recomiendas por menos de 600 dólares o cuál tienes tú. Hasta la próxima. Chao.